Hey, ¿qué tal chicos? Soy yo, Soy Love Freak, y este, como de he hecho lo comenté en Facebook, eh, alguien o un equipo de personas se eh, decidió hacer una novela visual de Ruby, o bueno, mejor dicho, del universo de Ruby. No precisamente los personajes principales de la serie, pero uh, estaremos viendo por algunos cuantos personajes que, que vimos en la serie. En la portada puedo ver a Penny, de hecho, y bueno, antes de esto chicos... Si tienen interés en jugar esta Visual Novel, bueno, tengan que saber que uno, está completamente en inglés, así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en traducirlo, y dos, pueden apoyar a la persona que hizo este Visual Novel, esta Visual Novel en Patreon, los, video, el, los links van a estar en la descripción, él está dando por completamente... Gratis este trabajo a todo el público que quiera descargarlo Así que aquí abajo van a estar los links en, de su Patreon donde pueden apoyarlo Y además pueden encontrar los links de donde pueden descargar esta Visual Novel Es completamente original y, y tiene derechos reservados hacia Teeth Es decir, no está tratando de robar ningún tipo de, de contenido de Teeth Es completamente original, así que Vamos a darle una, una oportunidad y díganme en los comentarios si les gusta la historia, si quisieran seguir viendo más de esto en el canal. Y por otra parte, uh, quisiera decirles de nuevo chicos, uh, no, no me canso de decirles, apoyen a este tipo de artistas, apoyen a este tipo de personas que tratan de crear su propio contenido en, en base a otro contenido que quizá Rooster Teeth dejó abierto al público y creo que eso es una muy buena manera de hacerlo, ya que para muchos Rooster Teeth, perdón, para muchos Ruby es un anime. Así que, bueno, eh, qué mejor manera de hacerlo que, o expandir este universo gra gracias a una visual novel. Así que, bueno, chicos, vamos a empezar. Buenos días. Mm, aún no sabemos quiénes somos o quién está hablando. Bell, su, eh, ciudadano de Bell. Bueno, estamos en Bell, por lo visto. Uh, buenos días. Good, eh, buenos días, señor. Uh, Tiene un buen perro o un bonito perro. Uh, gracias. Buenos días. Cuts uh, Gear. Uh, do you still be oh, ¿Cómo es que sigue siendo tan energética a, estos, a estas horas del día? Penny, Penny. Uh, last, uh, tuve un gran, un gran desayuno. Uh, Creo que chocamos. Hola a todos. Uh, mi nombre es Penny. Uh, y hoy es un gran día. Quiero decir, uh, solo miren el cielo. No puede ser un, una Visual Novel sin una primera toma del, del cielo y las nubes, claro, ese es el cajón número uno, tip número uno para hacer una Visual Novel. Uh, astral Breeze, una, una, una tranquila brisa. Uh, Anastasia a the of clown, uh, Clowns Cover. Uh, una cantidad de, de nubes eh, cubren el cielo. Uh, no singular green in a sight, y ningún green en la vista. Incluso Sí y siento confianza en, en mi en mi razonamiento Tengo confianza porque últimamente he hecho bastantes nuevos amigos. There are all enrolled in Son todas mujeres enroladas en la Academia de Beacon. Um, really well, uh, no podemos vernos porque bueno, fui fui advertido que no and only one really say that she was my friend but the other girls were um, her friends so maybe the translate pr property applies y, so, y solamente y realmente solamente una de ellas dijo que fuera mi amiga las otras eran amigas de esa amiga uh, así que la propiedad el, el traspaso de propiedades aplica Still, I met at least one friend. Uh, uh, eh, igual, uh, por lo menos hice un solo amigo. La vida es mejor cuando tú tienes un montón de amigos. Así que, since I had four new friends, or 25% uh, percent of that, desde que tengo nuevos amigos, o 25% de eso, es claro eh, especular que estoy teniendo el mejor día de, los, de todos. Holy dos, ¿what's that? Santo <laughs> dos, ¿qué es eso? Uh, I didn't notice, but I was complaining about my day. The bustle of the city streets uh, didn't uh, has died down. Mientras estaba quejándome de mi día, no lo noté, pero estaban las, ciudades, las calles estaban completamente vacías. Everyone has fallen silent. casi todos cayeron en silencio, barring the a new mor uh, morbus no sé qué es el morbus and they all staring and and and or pointing at the sky y todos empezaron a, a apuntar hacia el cielo It's probably not a grim probablemente no es un grim uh, because of the most of, because the person shooted out of the question Grims are very recognizable, so it must be something new but equally terrific probablemente no sea un grim pero las personas igualmente lo, lo gritaban los Grimms son mucho más reconocibles Entonces uh, Quizás sea algo igual De de, terro, de, re, de Horrible Veamos Claro, es es completamente normal Decir, es algo completamente horrible Así que vamos directo a ello oh, oh, ¿Qué es eso de temporal? Supongo que esta visual es temporal Un meteorito uh, this one. Uh, Nunca he visto uno así de cerca antes Well. Uh, I never seen a metro. nunca he visto un meteorito. Bueno, eso es una muy forma, una manera muy sencilla de decir que nunca has visto uno. Pues, punto. But most people never seen them be disclosed. pero la mayoría de las personas nunca lo ven así de cerca. Y, y se está acercando. Isn't it? No. Se estás pues se, vamos a morir por un choque de meteorito en los primeros 30 segundos de esta de esta visual novel. Ah uh, It's ir en smaller now that it's past the upper atmospheric layers. No se está volviendo más pequeña ahora que está pasando la, las primeras capas atmosféricas. I the speed track, considerando la, la velocidad y trayectoria, O espero market Espero que el mercado no esté muy poblado a esta hora del día. Entonces esta cosa va directo al mercado donde posiblemente haya un montón de, de gente. Dato curioso Sigo sin saber El nombre del personaje Principal No sabemos nuestro nombre Y por lo visto solo, Nos topamos con Penny Durante unos segundos uh, Maldición es muy caliente That's what she said uh, Claramente recuerdo Living in, in the window open last night uh, To let out summer breeze uh, Claramente recuerdo Haber dejado la ventana abierta Anoche para dejar eh, Para dejar salir la perdón para dejar entrar la brisa de del verano but it's feel like i'm sleeping in pero se siente como que estoy durmiendo en el desierto uh where wind gain into the cool and my bedroom is currently gone uh, el el el el viento húmedo es ahora se ha ido de, ahora de mi cuarto it's something replaced by a low free uh fizzle like hot metal uh, places in water Está ahora compuesto de un un un vapor uh, como el, el metal caliente dentro del agua. Huh? Mi cama has also become hard and quite uncomfortable. Mi cama se ha vuelto dura y un poco incómoda. The image of someone replacing the memory from from with from creo que es un error de, de teclado with love song comes to to realize my mind. Did I drink it yesterday? No, I don't think so. Eh, algunas eh, Algunas memorias están volviendo a, a mí eh, Bebí ayer? No lo creo. Estoy mojado. Mis ropas are uh, están mojadas en, en sudor. turn. I put my hands against the, the ground. Pongo mis manos contra el contra el, el suelo. No se supone que estamos en la cama. Espera. Well, ¿Por qué estoy eh, durmiendo en una cama en el suelo? I push myself up up heavy uh, ground my head. Eh, me, me empujo a mí mismo y levanto mi cabeza. My open against the strong lights on the sun. Mis ojos pelean contra la, la fuerte luz del sol. ¿Esto es el mercado? Por cierto, tiene muy buen arte para hacer un, un proyecto de una sola persona. Es, es mucho muy bueno. ¿Qué? Esto es... ¿Esto no es mi, mi dormitorio? No, peor kind of Eso ni siquiera es un tipo de cuarto en absoluto El sueño parece desaparecer una vez que me doy cuenta que estoy a nivel de la calle uh, De rodillas en algún lugar, en una clase de cráter en, envuelto en humo Espera un momento Ahí está ella Directamente enfrente de mí y sentada uh, en in The Ring of the Crater uh, y sentada en la orilla del, del del cráter en el cual estoy en, en el cual estoy en el medio uh, she's looking down uh, at me with a big green eyes ella está mirándome está mirándome directamente con unos grandes y y verdes ojos uh, cab cabello de de zanahoria and, and it's because uh, the frame is pretty small y un, unas cuantas pecas que, que hacen un cuadro con una bella sonrisa. Ella es bonita. No pero no excesivamente. Uh, y usa eh, ropa. Which Yaris complements uh, her natural uh, colors. Que complementan sus colores naturales. Uh, por cierto, es cierto. Siempre todos los, los, los personajes de Ruby complementan su, su look o sus colores con su ropa. Uh, Como si estuvieran hechos solo para ella. En, en algunas pocas palabras, ella es muy bonita. Uh, ¿Hola? Saludations. Uh, el, hombre, ¿El hombre del cielo? ¿Eres un chico malo? Uh, no. ¿No? Oh, bien. Había una gran probabilidad de que... que había una gran pro pro probabilidad de que fueras alguna clase de atacante. Pero esto, eh, estoy alegre de que no fuera el caso, eh, hombre del cielo. Esto, bueno, primero que nada, vamos a observar un poco, un poco del arte de que eh, estamos teniendo aquí. Es, sí, eh, eh, es un poco, digamos, crudo. Creo que podemos haber utilizado un poco más de sombras y, y demás. Pero no, no estoy criticando en absoluto, Ese es por mucho... Eh, algo mucho mejor a lo que yo pudiera haber hecho uh, Y Penny se ve encantadora, la verdad Se ve mucho muy bien uh, Siento que hay algo diferente Aunque claro, el estilo de animación es mucho muy diferente No es un, un estilo de animación 2D Es un estilo de animación, digamos, anime Y, y perdón, un estilo de animación 3D Esto es un estilo de anime Así que no estoy muy seguro de, de, de qué cosas hay diferentes Pero veo... Pequeños detalles en su ropa en los cuales se lucen algo diferentes Pero están ahí para darle un, un, un toque más lindo a Penny Por ejemplo, estos, estos pequeños adornos en su ropa Creo que no, no están en la versión original Pero se ven muy tiernos en ella uh, Y por otra parte, Penny confía en nosotros con simplemente decirles No, no somos un, una mala persona Así que eso es suficiente para Penny de, para, para confiar en que ella no va a atacar Ok ¿Pero por qué estás eh, llamándome Hombre del Cielo? Por dos razones Primera uh, No sé tu nombre Mi nombre Afirmativo ¿Cuál es tu nombre, Hombre del Cielo? Mi nombre es... Oh Oh, puedo escoger mi nombre uh, Deja en blanco para uno el, default, el nombre de default O presiona Enter cuando termines Lobo, mi nombre es Lobo. Lobo, oh, tengo apellido. Lobo de di de... Capberkins, begins Cap supongo. Uh, nice to meet you. Eh, me... Encantado de conocerte Lobo. Soy Penny. Eh, encantado de conocerte también Penny. By algún... chance, you put me in... por por casualidad viste quién me puso aquí? Um... Does that mean that someone threw you? Uh, eso significa que alguien te arrojó aquí? Perdóname. I didn't see anything. I no be nada, but between my observations of the material, and finding the point of the impact. There it was a time lapse only 30, 30, 37 37 seconds. 37 seconds. Uh I must have it been very hard for someone to transport you here without being seen. Um no vi nada, pero entre mis observaciones, of the, en, mis observaciones de meteorito y encontrar el punto de impacto de, Fue a un tiempo aproximado de 37 segundos Y sería muy complicado de que alguien te, te transportara aquí sin, sin haber sido visto mi, mi, uh, mi observación es uh, Tú estabas dentro del meteorito cuando esto cuando aterrizó ¿Meteorito? Espera un minuto ella está diciendo uh, I look below my feet And just like before There is a crater uh, The heat A meteorite Skyman uh, vi, eh, Vine a mis pies Y justo como antes Había un cráter uh, El calor Un meteorito Hombre del cielo Pero eso es imposible Espera Estábamos en un mercado Hace un poco O bueno, en una calle Y ahora estábamos de un momento a otro, estamos dentro de un meteorito y aterrizamos en un mercado. Razones. I the cut out of the crater. Eh, Me tambaleé para salir del, del cráter. Climbing over the shore inclination of the end of, of my hands and knees. Eh, escalando sobre la, la vereda con mis manos, con, con mis rodillas y, y mis manos. Uh, deeply, suddenly, at last, last my breath. Respiré profundo y, re, y de repente perdí todo mi, mi aliento. Dónde, dónde estoy? Uh, ¿tú estás en la ciudad de Bell, uh, capital de la ciudad de Bell, uh, específicamente en in old market this, this, uh, district area, específicamente en, en el uh, en el mercado de, de en el distrito del mercado. It doesn't look that very much right now because uh, you landed kind of us back, back at it? No se ve como mucho ahora mismo, ya que tu aterrizaje uh, lo, lo vació un poco. Bell, ciudad de Bell. Uh, that doesn't sound like uh, the name of uh, any country that I see. That I have Hero Eso no suena como el nombre de la ciudad o de un país que nunca haya escuchado. Yo. Yo nunca escuché de Bell. Penny. Penny ni siquiera sabía que Penny podía cambiar su expresión. Muy buen trabajo con eso, Penny. Uh, eso es peculiar. Es, eh, desde que Bell es, es un lugar importante, quizás has escuchado de otros, de otros países. Uh, beyond, uh, además de Bell, there is not a nation of they, Está la nación de Baku en, en el oeste. Atlas to the no al norte, ministra al, al este. Uh, de eso es todo, Raymond. Estoy sudando al momento de salir del, crate, del caliente cráter, pero uh, but now he's coming back with a, a vengeance. Es, pero ahora está volviendo con, con venganza. Me siento mareado. I bring a hand to... to uh, traigo una mano... Me llevo la mano la, a la... a la frente. Mis ojos están falling to the floor. Mis ojos están por caer al cielo. A, al suelo. No lo sé. No conozco ninguno de esos nombres. Y, y tú dices... Que caí del cielo. Is that some kind, es algún tipo de, de broma? I feel like a Sigo como siento como la sensación de ácido subiendo por mi esófago. Uh, well, someone in Atlas should, should you of a cannon, I don't know what kind of it could be. A menos de que alguien te disparara desde un cañón. Uh, a menos de que alguien en Atlas se disparara desde un cañón, eh, no, no, no sé qué tipo de broma pudiera ser. Imaginen que cruzara todo un, un, un país disparado desde un cañón. Y tu trayectoria fue. Uh, y tu trayectoria fue muy lejos de eso. ¿El meteorito es, es una alucinación o un mal sueño? No. ¿Qué, qué clase de cerebro jugaría conmigo mismo uh, de esta manera? Con, You see distressed. ¿Te ves desestresado? Estoy... oh, espera, no, te ves estresado. Estoy estresado. Entiendo, pero no deberíamos de estar aquí por mucho tiempo. Los oficiales eh, son buenas personas, pero a veces no entienden. ¿Oficiales? ¿Policía? Uh, ¿Hay policía aquí? Eso es, eso es genial. Eh, quizás me puedan ayudar. Uh, if, if there are uh, women to listen to you. Eso sí están, sí, están esperando a escucharte. Considerando que tú dañaste la mayor parte de, metro, de mayor Metropolitan Area en tu landing. Considerando que dañaste la, la mayor parte, la metropolitana eh, en, en tu aterrizaje. Las oportunidades de que eso pasen no están a tu favor. Como dije, eh, ella apunta eh, todo el caos alrededor de nosotros y tiene un punto. Después de todo, ella misma estaba segura de que yo era un algún tipo de atacante Supongo que esta nación está sobre algún tipo de amenaza Ok, esto nos está planteando muchas cosas. Uh, primero que nada, Penny está eh, en Bell andando por ahí. Quizás defendiendo gente o, o tratando de ayudar a, a los oficiales de policía. y haciendo que ella fue la primera que nos encontró antes que los oficiales de policía. Así que creo que es cierto. Creo que por lo pronto debemos salir de aquí. Uh, what's if they don't wanna listen? ¿Qué pasa si no quieren escuchar? ¿Te van a llevar? Eso es malo. Uh, To the Funny House, a la casa de los locos. Uh, where it is beautiful all the time, crap. Donde es hermoso todo el tiempo. Maldición. Pero... What am I supposed to do? ¿Qué, ¿Qué se supone que debo de hacer entonces? Bueno. Uh, yo... Oh, supongo que esos son los oficiales. From motherfucker run. Uh, marching footsteps, double crap. Uh, Uh, pisadas de, ma de marcha eh, Doble maldición Oh, esta cosa de repente se salta a diálogos Lo siento, hombre del cielo uh, Counting the conversation will be ter eh, terribly inconvenient Cortar la conversación sería terriblemente inconveniente ¿Ah? Wait, what? what fuck? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? Eh, <laughs> la la chica linda, petite, uh, gentil, uh, quienes es, who's been nothing but uh, helpful and trying to to rescue me about the situation and keeping me out of the trouble, just lift me up over the head like I was uh, a shell of paper. La la linda, gentil y petite chica que es había sido nada más que ayuda. Eh, eh, en estos momentos, en esta situación uh, Y manteniéndome lejos De, de problemas levant Me levantó en el aire por encima de su cabeza Como si fuera una hoja de papel Lo siento por Por la <ríe> Lo siento por, por la Por la repentina invasión de espacio personal uh, No te preocupes Felipe, tú, tú, tú definitivamente puedes Afectar mi espacio personal cuando quieras <ríe> Eso es una distancia segura. Me arrojó por todo el lugar. Ah. Uh Elena gets the NW onably wall. One of, one of my hands off my mouth and the other on the and the plaster. Aterricé sobre una pared. Una mano en mi boca y la otra en algún lugar que no entiendo qué dice ahí. Uh, lo siento. Uh, olvidé The corona de the, the possible notion of the sickness Olvidé de tomar en cuenta los mareos que pueden causar. Eh, eh, está bien, está bien. Uh, ¿Estómago enojado o no? Ella me, mm, me alejó de los... Lo que sea que eran policías. Uh, so los policías no encajan con la descripción y esas pisadas se, escucha, se escuchaban peculiarmente pesadas. I esa um breath deeply in my abdomen, with my abdomen. Eh, me paré y respiré profundamente con mi abdomen, in with my nose, in con mi nariz, uh, out my out of my mouth, I, inhalando con mi nariz, exhalando con mi boca. Uh, una y otra vez. After a few repetitions, I managed to focus on climbing my stomach. Down. Después de unas repeticiones, eh, pude pude manejar mi estómago y calmarme un poco. Oh, your complexion looks much, much better now. Tu complexión luce mucho mucho mejor ahora. Gracias. Uh, uh, uh, uh, Supongo que eso fue nuestro nudo. Me, me encanta esta, esta cara de Penny, por cierto. Es súper es tierna. Supongo que necesitas un cambio de ropa. Considerando lo que estoy usando, necesito ropa. Punto que like Suena como una buena idea, pero no tengo dinero por ahora. Oh, that. ¿Puedo, pagar, eh, puedo cubrir eso por ti ahora. ¿Es ¿Ella era en serio? You no know, you know, tienes que pasar por todo este problema por mí. Eh, está a punto de comprarme ropa, soy prácticamente un indigente. Uh, no es no, ningún pro, tipo de problema. Tu tamaño es, común, es bastante común en Bell, so, entonces no debería ser un, un nada más que unos cuantos minutos. Para estar seguros, es mejor si me esperas dentro de, de, del basurero en el que posiblemente aterricé. Uh, ¿Basurero? Uh, sí. Uh, where are you helping me? A lo que me refería es, ¿por qué estás ayudándome? ¿Yo no no quieres que lo haga? Por supuesto. Si, ¿Qué clase de persona sin corazón tiene, tiene, tiene el problema de, de rechazar a Penny? ¿Qué clase de persona rechaza la ayuda de Penny sin solo mira miren esta cara cómo puedes rechazar a Penny? Más o menos quiero pero ¿por qué estás yendo tan lejos para ayudar a un completo extraño? Uh, oh cierto padre padre me dijo. Uh, Personas no están no están acostumbradas al concepto de altruismo. De... <risa> es tan pura. Uh, es cierto. Padre me dijo que las personas ya no están tan acostumbradas al concepto de altruismo. Altruismo es ayudar a las personas sin, sin ningún tipo de... De, digamos... Premio o recompensa para uno mismo. Así que sí, Penny, es, es 100% pureza. Pero también, también me dijo que debería ayudar a la pipo si uh, si necesitan una mano. Así que no te preocupes mucho acerca de eso y déjame ayudarte, ¿de acuerdo, lobo? Uh, oh, de acuerdo. Sensacional. Now Así que no me te muevas del basurero y espera por mí a que regrese. Uh, creo que estos son como 30 minutos chicos Así que vamos a cortar el primer episodio hasta aquí Déjenme guardar antes de que haya un problema Vamos a dejar hasta aquí el primer episodio chicos Sé que no es la forma normalmente de que hago las Visual Novel Puesto que creo que estoy leyendo un poco rápido Puesto que no estoy muy acostumbrado a manejar los dos idiomas al mismo tiempo Pero díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes y Si quieren continuar con esto y quieren que, no sé Me tome un poco más de tiempo para hacerlo como normalmente hago las otras Visual Novels un poco más tranquilo. Eh, ya que le estoy haciendo la traducción. Conforme avanzo en la Vizor Novel. Así que es un poco complicado manejar los dos idiomas. Díganme en los comentarios si les gustó chicos. Eh, y posiblemente tengamos el episodio número 2. No olviden apoyar a las personas creadoras originales. Los links van a estar en la descripción. Así que. Si quieren jugarlo por sí mismos, chicos, la, los links están ahí donde pueden descargar su, su propia versión de, de la Visual Novel. No necesitan nada más que una PC, la verdad, no es Visual novel es, no requieren absolutamente nada de, de una PC. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, chicos. Yo soy Luis Freak y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.